Los herederos de la familia Rosario, que dicen esperar la entrega de cientos de millones de pesos, dólares y euros, que han sido transferidos desde Europa a bancos de la República Dominicana, entre ellos el Banreservas, pidieron al presidente Luis Abinader desbloquear la entrega de la herencia, en momento que el primer mandatario hace un recorrido por este municipio de San Francisco de Macorís. Esta viene siendo la quinta visita que le hacemos al presidente de, de la República para que se nos entregue ya, por fin, la herencia de nosotros, a la cual está estancada en el Banco de Reserva del 2016 2017 porque tenemos todas las prueba, tenemos lo, lo que se llama cuentas internacionales, que cuestan 500 dólares, y a nosotros nos la entregaron gratis, ¿por qué? Porque somos los herederos, y ellos pueden cobrarse de ahí los 500, pero el presidente de la República le hemos entregado 15, 5 cartas y no nos ha llamado. Abinader que ponga carta en el asunto, que nos reciba una comisión de nosotros y que en el caso de la cuenta que llegaron en, mi, en el 16, en el 17, haga una investigación de la administración pasada del presidente Medina y el, y el eh, encargado de, del Banco de Reserva, el señor Lizardo. Quiero decirle al presidente Animado. Luis Abinader de que le dé final a esta heredad, que nos, que nos dé la respuesta de que se nos va a entregar para nosotros dejarlo tranquilo. La familia Rosario desde tempranas horas de este viernes se aglomeraron frente al mercado de esta ciudad, vociferando consignas y mostrando pancartas exigiendo al presidente el desbloqueo de la entrega. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.